El momento es hoy, eso es lo que soy, a la violencia no voy. Y es una explicación de cómo convertí mi depresión en canción. Y me brinde motivación sin frustración. Y es hora de arrojar y empezar a rodar. Y las cosas buenas empiezan a encajar. Es hora de arrancar la semilla que yo planté en la orilla de un río frío. Que para mí fue un desafío si yo no planeé cantar. Ni tampoco rimar Yo solamente yo quería jugar Por cualquier lugar En cualquier galaxia nebular Yo fui un pasajero En un gusano agujero Y el clima, la rima, la autoestima Pero todo lo que viene voy para encima Sin límites, sin timides Pensando al revés Esa es la que es Chandam, Babylon Don't take a pill, Zion smoke a weed I never forget my roots Con mi tripulación activo Propulsionación no necesito avión, el sol es mi maestro, por eso escribo un texto Ya no hay pretexto, ya no hay excusa, alejando el veneno como la medusa De toda cosa mala, sin pistola ni bala, sin agua mala Escribiendo amor en una yala en el palmar Brisa de los árboles No hay alegría como la de gritar goles A buen entendedor A pocas palabras Yo te traigo Rantan para que tu mente abras no me gusta la monotonía, me gusta conversarte en armonía, freedom Buyu, maníaco maniaco depresivo, ya no sabes si estás muerto o estás vivo, por las mañanas ya no anhelas ver el sol, solo esperas otra noche para el rol de descontrol, y en las plantas o en las algas, ser responsable a todo lo que hagas, acá el que la hace la paga. Cuando era la yo no tenía con quien jugar y me puse a dibujar y me puse a meditar. Ya no hay amor entre nosotros, parecemos como monstruos. No sabemos hacia dónde vamos, no sabemos controlar el cosmos. Un perro nadando, yo meditando, inspiraciones cocinando. Los perros ladrando, ¿qué será que están cantando? ¿Será que están dialogando? Los detienen a los raza por sus trenzas, siguen siendo del sistema. Bredas, mis celdas, cerca del mar a más de 100 kilómetros y se lleno de paz muchos libretos, un ciudadano en el océano Sin jurar en vano, si te veo tirado, yo te doy la mano